Buenas, ¿qué tal? Bueno, eh, quería hacer un pequeño tutorial gratuito para que vean un poco cómo razonar y crear nuevos calificadores que trabajen en otros modelos, ¿no? El modelo en que solemos trabajar es el RGB pero los stickers pueden trabajar, por ejemplo, en Hue Saturation Luminum el famoso modelo HSL Son atributos del color, en vez de ser colores que se mezclan aditivamente como rojo, verde y azul hay otra manera de razonar colores que es a través de atributos. ¿no? Y esos atributos son polémicos. Bueno, uno de los modelos posibles es Hue, Saturation, Lumina. Hay otros por ejemplo, Hue, Saturation, Value. O LAB o IV. Son diferentes coordenadas, o dimensiones del color posible. Pero bueno, tenemos solamente la opción de Hue, Saturation, Lumina o RGB. Y el, la verdad es que el de RGB no es muy útil. Pero vamos a ver que... En definitiva, esta parte de la interfaz son calificadores de tres canales, entonces le podemos mentir al Resolve para que podamos calificar cualquier color en cualquier modelo. Bueno, entonces arrancamos con acá. Tenemos un nodo original, le voy a poner el nombre original, así ya nos queda un nodal copado. Original, bien, listo. Y, eh, perdón. Lo leo bien, original, todo en vivo. Bien, y lo que vamos a hacer es agregar, eh, primero bueno, voy a cambiar el waveform a RGB Parade para ver también un instrumento que nos va a mostrar, eh, en vez de RGB, cualquier modelo. Bien, lo que voy a hacer, primero que nada, es agregar un serial y después un paralelo y transformarlo esto en Layer Mixer mode. No, esto es eh, sí, layer para componer. ¿no? Se sabe que sí. el nodo de abajo se compone sobre el nodo que está arriba. ¿no? Bien, este nodo lo voy a usar como eh, solo. O sea, como una manera de poder ver eh, la varita mágica encendida. Lo voy a hacer manualmente porque la varita mágica tiene una lógica que no va a permitir ver las máscaras en otros modelos. Así que le bajo el contraste a cero. Y esto lo que hace es, entonces, tener un fondo gris de esto compuesto. pasa que, bueno, ahora mismo si hago un pique de, en HSL, bueno, se ve, se ve como si fuera la varita mágica, ¿no? Y haciendo la varita mágica, a mal. Bien. Bueno, lo primero que voy a hacer es convertir el, el modelo de color. Uso un color space transform y le digo que este primer nodo que se compone por encima convierta hacia... Eh, LAB por ejemplo ¿no? un modelo poco conocido claro, ahora parece que estoy viendo cualquier cosa pero si miran el pareil lo que estoy viendo son los valores de L de A y de B un instrumento que está mostrando un pareil LAB, otros canales ¿no? una transformación de canales si yo agrego un picker acá en un nodo serial lo que puedo hacer es entonces picar directamente en este modelo, entonces me voy al modo RGB y pico de imagen. ¿Qué pasa? No entiendo nada. Estoy monitorizando una transformación LAB. Veo qué que restricción me hizo el, el instrumento, ¿no? el, el, el paré, pero me faltaría aplicar esta máscara a un nodo que trabaja en RGB. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar un nodo más. Voy a poner acá, lo perfecto. agrego un nodo más. Y lo que voy a hacer es extraerlo, con la E lo extraigo, ahí queda solo. Y lo que quiero hacer es conectar el original y la máscara obtenida desde acá. Bien, ahora lo que voy a hacer es componer esto por aquí. Así que bueno, lo que tengo ahora es el original que recibe? que recibe la máscara que nació de otro modelo, que es el LAB en este caso. Y ahora si quiero, puedo seguir picando otro color, ¿no? Como que el picker este, perdón, este de acá no, este es el picker. Tengo que seleccionar desde acá, puedo aplicar cualquier color desde la imagen, pero está en realidad nutriéndose de esta forma Así que bueno, si quiero puedo usar la pluma no para el filter, elegir más o menos valores, y fíjense que el instrumento me sirve para ver el el volumen del espacio de color, pero en otro modelo. Así que vamos a nombrar un poco los, los nodos. Este es el modelo, el cambio de modelo, el model que tiene la transformación. Este es el picker, que tiene que estar en modo RGB, picker. Este va a ser solo, ¿no? la varita mágica. Y esta va a ser mi corrección de color. Acá voy a aplicar mi corrección de color. Ahora por ahora no estoy aplicando ninguna corrección de color. Apago el solo. Opa. Entonces ahora sí puedo corregir color adentro de esta máscara. No, ahora estoy corrigiendo color adentro de la máscara que estábamos generando en otro modelo. Así que bueno, esta es una manera muy rápida y sencilla de hacer un picker en LAB. Podemos hacerlo en cualquier otro modelo. Vamos a cambiar el modelo para hacerlo en U, por ejemplo, que no tenemos un picker U. Solamente en el, en el, en el de 3D, ¿verdad? Bien, ahora estoy trabajando en u, voy a resetear el picker y voy a empezar de nuevo. También voy a resetear la corrección de color. Así que ahora estoy picando, en, eh, voy a aprender el solo, picando directamente en, en otro modelo, ¿no? en el modelo U-V. Bueno, es una manera sencilla, entonces eh, quiero poder editar desde acá los parámetros de, de tolerancia en u y v, la tolerancia, en... Oh, esto es ACL, tengo que hacerlo en el RGB, nunca me tengo que olvidar de esto. ¿no? Puedo hacer clic eh, en, en cualquier parte de la imagen, está seleccionando en IV, puedo apagar si quiero la, restringir uno de los canales, ¿no? o sea, por ejemplo, clic solamente en uno de los tres canales. Y bueno, es una manera rápida y sencilla de hacer calificadores en cualquier momento. Bueno, les voy a dejar el estilo vinculado para que lo puedan reutilizar.